¡Pequeño! La enfermera y la vaca, la enfermera y la vaca, ay oh el de río, la enfermera y la vaca. La vaca, el perro llega, todo, la vaca, el perro llega.